una casa en venta y el pasado porta retratos que no tardan en llegar. Inviernos cada vez más crudos. Silencios de inseguridad. ¿Qué decir y qué hacer a una vida de distancia? Si tan solo hubiera podido hablar como no supe. ¿Cómo no pude? Después de todo, mientras tanto, alguna vez. ¿Cómo aún no pueden no saben preguntarse, vamos, yo ya estoy ahí hace mucho tiempo y no es que haya llegado antes, no, tampoco me perdí, solo eso, déjame darte lo que quiero y vos, vos vení como sos, total para qué, siempre te tomás tu tiempo, que si la virome roja o si la viró me negra, que querés conservar la prolijidad en cada nuevo camino.